Bien, para poder comenzar a trabajar con el dibujo en el espacio de trabajo de LibreCAD, hay que tener en cuenta específicamente la lógica con la que los softwares CAD trabajan. Eh, LibreCAD, al igual que AutoCAD y otros software también de dibujo vectorial CAD, están organizados en torno a un sistema de ejes cartesianos que siempre... Tiene su origen indicado en la pantalla, en este caso está indicado con una cruz roja. Este es el origen de este sistema de ejes, X e Y, y la lógica para la graficación eh, está basada en la determinación de los puntos inicial, final, de cada vector que nosotros dibujamos en relación con este origen, es decir, para cada vector que forma parte de la entidad gráfica que nosotros vamos a dibujar se ubican el punto inicial y el punto final y cada uno de esos puntos se guarda en una dirección que tiene una referencia a estos dos ejes. Este punto está ubicado a tanto del, en el eje X y a tanto en el eje Y. Esa es la dirección de cada Punto, Es decir, lo que conocemos como coordenadas. Este sistema de coordenadas, vamos a ver un ejemplo eh, que es necesario para aclarar antes de introducirnos al eh, dibujo propiamente dicho. En LibreCAD, como en AutoCAD y en cualquier otro software CAD, la característica principal es que el espacio se organiza a partir de la representación de coordenadas. Y cada punto tiene su ubicación y su eh, dirección relativa en relación con este sistema de ejes cartesianos que nos eh, dan una referencia en el eje horizontal de las X y de, en el eje vertical de las Y. Este sistema de coordenadas permite que podamos tener distintos tipos de ubicaciones en el espacio en relación con este sistema de ejes. En primer lugar vamos a considerar el sistema de coordenadas absolutas. Considerando que el origen de este sistema está acá en el punto 0 para las x y 0 para las y, podemos tener diferentes ubicaciones en relación con la distancia en x y la distancia en y para ubicar cualquier punto. De esta manera podemos tener que en el punto de origen 0 para las X y 0 para las y, y corresponde al origen de los dos ejes. De esta manera, un punto puede estar ubicado, por ejemplo, 10 unidades en X y 10 unidades en Y, y estaría aproximadamente por acá. En este sistema de coordenadas absolutas, esta sería la dirección o la coordenada para este punto. Bien, ¿qué sucede cuando consideramos las coordenadas relativas? En este cada punto tiene origen, no en el origen del sistema de ejes, sino en el último punto que se definió. Podemos considerar 10 unidades en x y 10 unidades en y, pero considerando el punto anteriormente definido, es decir, en este caso el que definimos con la coordenada absoluta. Para indicar Justamente a un software que necesitamos ubicar un nuevo punto a partir del nuevo origen, simplemente incorporamos el signo arroba antes de dar la distancia en X y distancia en Y. Por ejemplo, puede ser de esta manera, arroba 1010 10, y el sistema del software interpreta que desde el último punto que definimos, no desde el origen del eh, sistema de coordenadas, va a considerar 10 en X y 10 en Y para ubicar un nuevo punto, que será en este caso, por ejemplo, si tomáramos la herramienta línea de dos puntos, hemos ubicado el primero y hemos ubicado el segundo punto. De esta manera funciona el sistema de coordenadas relativas. Tenemos otro eh, sistema, que es el de coordenadas polares. En este, cada nuevo punto está definido, no por un origen, sino por una distancia al origen y la indicación de un ángulo. En este caso se indica de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo le indico 20 ángulo 30, estoy indicándole al software CAD que yo quiero hacer una línea o ubicar una línea de 20 unidades, pero que desde el origen va a estar a una inclinación, considerando eh, un sistema de ángulos completos circular hasta 360 grados de 0 a 360 al ángulo 30 20 unidades ubicadas a 30 grados considerando este justamente eh, el eje, el origen de los, del eje siempre consideramos para este sistema cartesiano eh, y de coordenadas polares el sentido de eh, crecimiento angular desde 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Qué pasa cuando consideramos la combinación de las coordenadas polares con las coordenadas relativas? Bueno, en este sentido, cada punto está definido por una distancia al origen más un ángulo, pero al considerar la ubicación relativa, ya no consideramos el origen como el 00XY, sino que se toma como origen el último punto que se definió. De la misma manera que en las coordenadas relativas, acá indicamos con una arroba antepuesto a la distancia del origen y el ángulo, desde donde hay que considerar el último punto. De esta manera se indica arroba, por ejemplo, 2045. Esto es 20 unidades ubicadas a 45 grados de inclinación desde el último punto que se definió. Tomando el ejemplo anterior, si el último punto que habíamos definido era este, vamos a considerar que desde ese último punto, 20 unidades inclinadas a 45 grados es nuestro nuevo punto.